...alrededor de las ocho y media de la mañana de este sábado pasado... ...empezaron a llegar alerta tanto a policía como a bomberos... ...de que una nube de polvo estaba saliendo de, de la fábrica de cementos de Cosmos... ...inmediatamente eh, lo que hicimos fue desde el ayuntamiento... ...alertar a la Junta de Andalucía... ...que es la competente en temas de contaminación ambiental... ...para que midiera en las estaciones que tiene... ...repartidas por la ciudad y en los, en los datos... ...que la propia fábrica les traslada... ...si había algún problema para la población con respecto a esa nube de polvo, o si sea, había algún nivel de contaminación que pusiera en peligro la salud de los vecinos y las vecinas de la ciudad. La Junta de Andalucía nos transmite que no en base a esas lecturas y a partir de ese momento trabajamos coordinadamente con, con el delegado de la Junta de Andalucía en, en temas ambientales. Eh, se ponen eh, los agentes que van... ...desde la Delegación de Medio Ambiente a in situ, a la fábrica... ...se ponen en contacto con, la, con el responsable ambiental de la fábrica... ...para pedirle explicaciones... ...y este lo que les traslada es que les va a hacer un informe... ...pormenorizado a lo largo de, de la tarde... ...y que les va a entregar por lo menos un, un primer estadio... ...de cómo están las cosas. A, alrededor del mediodía, el director de la fábrica... ...se pone en contacto tanto con el primer teniente alcalde... ...como con el segundo teniente alcalde... ...con Pedro García y con David Luque le cuentan lo que ha pasado, que ellos lo, lo que dicen es que ha habido una acumulación de, de, de harina de caliza en una de las cintas que llevaban hasta el horno, que se ha caído parte de ese material a una tolva que estaba llena y el exceso de ese material con los ventiladores que tienen en funcionamiento precisamente para prevenir riesgos sale, hace que todo ese material de exceso salga hacia arriba y eso es lo que, se, lo que ellos definen que... ...ha pasado con esa nube de polvo... ...inmediatamente, como no hacía viento... ...tuvimos la suerte de que no hiciera viento... ...esa nube a los, al, poco tiempo se, al poco tiempo se volvió a, a bajar... ...pero es cierto que nosotros lo que hicimos... ...fue hacer una inspección ocular desde el ayuntamiento... ...y fuimos a los barrios, comprobamos que en Fátima... ...no había tenido mucha incidencia... ...pero sí que en la zona de Virgen de las Angustias... ...se veía perfectísimamente los granitos de esa harina de caliza... ...que se distinguían perfectamente de cualquier otro tipo de eso... Ciudad. A lo largo del día habían llegado multitud de, de llamadas también eh, denunciando que sus terrazas, que los alféizares, que parte de sus casas estaban llenas de ese polvo y por lo tanto eh, lo que hicimos desde el ayuntamiento es tomar también la batuta en ese sentido y sugerir a la fábrica... ...que se pusieran inmediatamente en contacto con Sadeco... ...para ponerse a su disposición... ...de tal manera que... ...si había alguna limpieza adicional que hacer... ...pues fueran lógicamente ellos los que se hicieran cargo... ...así ha sido tanto... Eh, ...a partir del martes como hoy mismo... ...y esa zona de baldollero. Mmm, eh, ...se ha baldeado por parte de Sadeco... ...y a cuenta lógicamente de la fábrica... ...estamos a la espera... Eh, ...de un informe muchísimo más completo... ...que se ha comprometido, aunque tienen obligación... ...de entregárselo a la Junta, mandarlo también... ...a la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento... ...y en todo momento también hemos estado en contacto... ...con nuestra obligación, lógicamente... ...con la Plataforma de Aire Limpio... ...como parte de la sociedad organizada de esta ciudad... ...que eh, está especialmente preocupada... ...con la actividad de la cementera... ...y lo ha estado durante mucho tiempo... ...y también con el Consejo del Movimiento Ciudadano... ...a ellos le hemos ido trasladando... ...primero que no había peligro para la población... Y después las acciones que, iba, que íbamos a ir eh, acometiendo. Lo que le hemos solicitado a la fábrica, le vamos a solicitar ya, son una serie de preguntas además que tienen que ver con la prevención de ese tipo de accidentes y qué plan de emergencia tienen previsto para eh, que eso no, eh, no provoque ningún riesgo para la salud, ni siquiera molestia a los vecinos y a las vecinas de, de esta ciudad.